Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal, bueno, um, relax, relax, ¿por qué? Ahora lo vemos, pero por otra parte, siguen tocando los .com, o sea, los webs. Um, ¿Por qué? Pues porque sigue interesando uh, machacar más el mercado cripto. No solamente el mercado cripto, el resto también va a seguir sufriendo, porque las noticias siguen siendo bastante desalentadoras y porque una crisis y un cambio de tendencia no se produce de la noche a la mañana aunque estemos acostumbrados eh, muchos eh, la mayoría de los uh, nuevos inversores que lleven uno o dos años claro han visto subir mucho y ahora han visto bajar mucho claro incluso al que lleve tres casi ¿eh? ha visto subir mucho pero también ha visto bajar mucho el que, los que llevamos un poquito más pues hemos visto bajar mucho subir mucho volver a bajar mucho volver a subir mucho estamos muy mal acostumbrados a que de repente pum suba pero claro el punto de rebote yo llamarme pesado, pero sigo pensando en la primavera. Ya está la primavera, que la sangre altera no veo. Pero había cosas y espero que la lección esté aprendida. La lección aprendida respecto a qué, respecto a mantener tú el control de tu dinero. Yo lo, con que los que estáis viendo el vídeo y los que veis nuevamente los vídeos os hayáis eh, quedado con ese concepto. ...yo estoy más que satisfecho... ...que en el futuro más gente lo... Tal, ...yo lo repetiré porque sé que hay gente nueva... ...evidentemente se ve, ¿no? ...como los... país suscriptores nuevos cada día y todas estas cosas... ...entonces... Eh, ...creo que es interesante... ...y a veces yo sé que me hago repetitivo... ...pero es que... Eh, ...el que... ...los que ya tenéis y mucha idea... ...ya sabéis lo que ...es esto tal... Eh, ...ah, joder, que no queréis muy pesado recordando las cosas... ...ya, pero es que hasta a nosotros se nos olvida muchas veces... ...entonces... ...no está de más que los nuevos... ...espabilen... Y que los que llevamos más tiempo tenemos la obligación de recordárselo a los nuevos. Porque este es un mercado muy cabroncete, es un mercado muy duro y un mercado que nos machaca mucho. Entonces, bueno, vamos a ver eh, que, bueno, por un lado no era para tanto, pero por el otro hay aire, re, re, de verdad hay tanto aire en lo que están apuntando. A mí me parece que, aparte de atrevido, me parece es un poco tremendo, pero bueno, vamos a verlo. No me enrollo mucho, comenzamos. campanita suscríbete dale a la campanita bueno yo os recuerdo que tenéis en la web que tenéis por aquí debajo el link la web que pone el curso no sé qué pues ahí tenéis todos los cursos los scripts, absolutamente todo con un porcentaje muy importante el la mayor descuento que hago al año aprovecharlo eh, me ha preguntado eh, que iba cuánto hasta dónde cuándo iba a durar hasta el día 26 ¿vale? del 19 al 26 una semana desde el día de mi cumpleaños una semanita Especial para todos, para el niño y la niña y al estar, que le toque una chochona. En fin, CryptoQuan verifica las reservas de Binance e informa que no hay comportamiento parecido al de EFTX. Esto es bueno, esto es una muy buena noticia. Eh, por otra parte, vamos a ver la cara A y la cara B, porque es que estos son un poquito... Eh, bueno, cada uno que les ponga el nombre que quiera y me lo ponga en comentarios. Entonces, bueno, por un lado, CryptoQuant ha verificado reserva de Binance, alguien que puede que, que puede las mejor que la empresa que les hace la, la auditoría, que no están tan, están tan preparados en esa empresa, pues como como pudiera estar, pues algunos, algunos, algunos, porque ya otros están más preparados, inspectores de Hacienda, ¿vale? Entonces, bueno, nos explica un poquito eh, que el comportamiento de Binance, la reserva que tiene, son fiables, etcétera, etcétera, y bueno, que todo va un poquito bien todo es bueno bonito y no, no es muy barato pero es bonito boni, y bonito pero por otro lado dice que Bitcoin apunta a los 16.700 por temor a que BNB arrastre consigo a todo el mercado de criptomonedas, que esto ya ha pasado, ¿vale? esto es del 16 de diciembre, entonces, bueno vale parecía que el mercado iba a superar los 17.000 pero al final se fueron ido al carajo y la culpa de que Wall Street también el 16 de diciembre y todo se fuera para abajo es de BNB o sea, esto es, es, es alucinante ¿vale? Binance Coin no tiene nada más que aire debajo, advierte un analista o sea, Binance Coin por lo menos, tiene una red, bueno, en realidad tiene dos redes vale eh, tiene el mayor exchange del mundo en el que se juta, ejecuta más transacciones y que más dinero gana del mundo, o sea, decir que detrás de BNB hay aire es, o sea, si lo miramos de esta manera, realmente hay mucho más aire detrás de Ethereum ¿No? Espero que en los comentarios me digáis, ¿de, de, ¿detrás de qué hay más aire? ¿De Ethereum o de BNB? ¿Vale? Creo que esto es, esto es importante. Me interesa, me interesa conocer vuestra opinión. Entonces, ostras, que alguien, alguien diga si está analista, yo creo que, que le deberían de tirar a los leones y no volver a preguntarle. Porque decir, que no hay más que aire, tela. Tela, con lo que hay detrás de BNB. En fin, por lo menos hay algo detrás de Ethereum, realmente, ¿qué negocio hay? Lo que hay es muchos negocios que están dentro de esa cadena, pero que igual que están en Ethereum, también están en las cadenas de BNB. Da igual que sea la Binance Smart Chain o que sea en la BNB. Bueno, claro, es la, la BNB Chain ya. Entonces, una cosa muy rara, eh, dice la gente, y esto entonces entiendo que son noticias, ¿vale? Compradas... Eh, pues para, ya sabéis, ya sabéis lo que sigue habiendo y bombardeando. A pesar de todo esto, yo sigo pensando exactamente lo mismo. Y creo que cualquiera con dos de frente os va a decir lo mismo. ¿Qué hago eh, para mantener seguras mis criptomonedas? Lo más seguro, lo más seguro, lo más seguro que existe, a mi modo de ver, ¿eh? Perdonadme si, si a lo mejor me equivoco. para mí son estas, ¿vale? Las chapitas de material Bitcoin. Estas, para mí, son las más seguras. ¿Por qué? Porque no dependen de ningún dispositivo electrónico, no dependen de nada. Las puedes importar en cualquier software eh, libre, libre, ¿vale? Libre y que no eh, corte las salidas de dinero uh, en ningún momento, ¿vale? Y son ignífugas, no tienes que andar haciendo historias. A ver si, si esto suena... <risa> es... es. Metal del bueno, bueno, eh, eh, son súper son, son, son, son robustas y son, la verdad es que son la caña, la verdad. Las cosas las cosas bien hechas, bien parecen. Y además, es producto español y esto hay que, vamos, súper mega, hiper apoyarlo, ¿vale? Yo me lo guardo, que la cajita que viene además es súper chula. Eh, ven aquí, es, es muy guay. A mí, me, a mí me gusta, me gusta muy bien. Entonces, bueno, eh, en breve os, os daré otro porque también. ...han hecho la de Ethereum... ...y una con sorpresa, que mola un huevo... Eh, bueno, dejo por aquí un link... ...por si alguno se la quiere apuntar... Eh, ...para hacer alguna compra de Navidad... ...te la quieres regalar... ...o... pues ahí vas a tener el link, ¿vale?... Eh, ...es un link evidentemente de afiliado... Eh, ...no sé si son 5% de descuento... ...además tiene extra... ...o sea que... muy bien... ...pero lo dicho... ...esa lección que esté aprendida... ...guardar el dinero que... vayas ahorrando... ...que esté bien controlado... Y, bueno, pues lo que vas a tradear, pues sea lo único que esté en una exchange. ¿Vale? Creo que es lo lógico. Eh, si veis que mmm, cuando el mercado de repente lleva un montón de dinero a los exchanges, o muchos eh, eh, bitcoins, ethereum, cualquier tipo de moneda que vaya, de repente hay un montón de ballenas, wow que los lleva a los exchanges, son para vender. ¿Y por qué detectas esos movimientos? Porque si las ballenas, o sea, donde fueres, haz lo que vieres. Si las ballenas cuando no van a vender, lo sacan del exchange y lo guardan en wallet fríos, ¿por qué narices? No lo hacéis vosotros. Digo, ¿eh? Si queremos que ser como los grandes, tendremos que imitar a los grandes. Es que yo, para meter solamente 10.000 pavos, tras, a mí me parece que es mucho dinero, ¿eh? Es que es muy caro. No sé. 10.000... No, yo, yo creo que no es caro, ¿eh? <risa> Pero bueno, allí cada allá cada uno. En fin, ¿y desde cuánto? ¿Y desde cuánto? Mira, desde el mínimo que tengas... Si lo bueno es acostumbrarse a hacer las cosas bien desde pequeñito... Desde que soy un microinversor... Si hago las cosas bien, posiblemente podréis llegar a ser un hombre macroinversor... O yo, ojalá, yo os lo deseo de verdad a todos... Y que lo que me deseéis para mí, o lo deseo yo para vosotros por 10... Pero... Si vamos haciendo las cosas bien desde el principio y nos acostumbramos a hacer las cosas correctamente... No tendremos problema nunca... El problema es cuando estamos mal acostumbrados... Eh, y al final, pues pasa lo que pasa. En fin, eh, lo dicho, van a por. Eh, siguen yendo pues con noticias a por BNB, a por eh, Binance, a por. Y bueno, nosotros procuraremos. No eh, tampoco es que vayamos a estar. ¡Ah, su señor! ¡Ay, CZ, te amamos y te, si te queremos! Pero creo que es alguien que ha hecho mucho con el mercado de criptomonedas. Creo que el que Binance y, se, se fuese al carajo iba a afectar. Eh, nuestro menor problema iba a ser eh, el precio de Bitcoin porque se iba a ir un poquito al carajito. La cuestión es durante cuánto tiempo. ¿vale? En fin, el SP500 ha hecho un pequeño rebote y Bitcoin qué ha hecho? Pues lo propio y un poquito mejor, se ha comportado un poquito mejor. Eh, ni se desvincula el uno del otro ni el otro del uno. El movimiento ha sido pues, un movimiento de un pequeño rebote. Lo único que bueno, pues Bitcoin. Eh, se ha comportado bastante, bastante mejor. Porque tienen los soportes y las resistencias en un sitio diferente. Si vemos el punto de pivote que teníamos aquí, es justo donde hemos parado. Si lo pasamos, ¡pum! pues iremos a la zona inferior que tenemos en esta, esta zona verde que tenemos aquí. Si no, pues ya sabemos que volveremos a buscar otra vez el mínimo. Ya está. Tan sencillo como eso. Vamos a ver si hay volumen, si hay fuerza. En principio, fijaros en lo que ha hecho. Que teníamos una, dos y tres velas de cuatro horas que iba bajando el volumen. Y de repente ha rebotado, ha subido el volumen y ha cerrado una vela verde. Eso es muy bueno. ¿Vale? Eso es muy bueno. Ahora que haya, tenemos vamos, vela roja y haya bajado el volumen. Siguiente vela roja, que baje también el volumen. Parece que va a bajar al cierre del 4 horas seguramente. Si no pasa nada raro. Eh, pues eso está también bastante bien. Pero ¿qué ha pasado? Que hemos llegado justo a una zona donde tenemos un punto de pivote... Y si os fijáis, el RSI también justo, zona de 50%, y ha dicho, espérate que no puedo. Esto es en cuatro horas, pero ¿qué ha pasado en una hora? Uy, tenemos que ver lo que ha pasado para ver qué podemos esperar que pase. El reflejo en una hora, recordamos que en cuatro horas hemos visto cómo eh, iba bajando, eh, tres velas de cuatro horas iba bajando. Luego ha subido el volumen, vale lo vemos aquí sobre todo. ...y en estas, en las cuatro horas han estado bajando en toda esta zona de una hora. Entonces, si nos vamos a una hora, vemos que el volumen ha subido... ...luego se ha mantenido en una zona, es decir, ha bajado de golpe y se ha estado manteniendo... ...ha hecho una banderita, lo que se llama banderita, para luego intentar hacer otra subida. El volumen hasta ha sido bueno, con lo cual, ¿qué pasa? Que si nos vamos a reflejar esto en cuatro horas, invalida, en cierto modo, ¿vale? Estas tres velas bajando de volumen. Y por eso vemos esta cuarta muy buena. Entonces... Viendo lo que ha pasado, si yo me voy a una hora de momento, vale que es donde podemos ver más claramente, hemos intentado, hemos perdón, hemos intentado, no, hemos rebotado después de dejar una buena mecha, hemos lo que hacíamos ayer, no bajar a coger dinerito, hemos bajado, hemos cogido dinerito, hemos rebotado con volumen superior a todo lo que había anteriormente, bien, en la zona en la que hemos llegado nos hemos mantenido en horizontal y hemos vuelto a tener otro impulso con volumen. ...por encima de lo que teníamos anteriormente... ...bien, el movimiento es bueno... ...ahora, ¿qué debo esperar? Pues algo muy similar... ...es decir, otra banderita y otro impulso... ...¿qué objetivo tenemos? ...pues lo tenemos claro, la mecha que nos ha marcado aquí... ...en la zona de 17.060... ...más o menos... Eh, ...17.100 inclusive... Podemos ver por, por esta otra mecha que tenemos aquí, ar aquí arriba, que es sí, 17.100 aproximadamente, más o menos, ¿vale? Es una zona, eh, deberíamos de pasar. Si la, si la pasamos, pues podremos ir a la zona de 17.300, que es bastante importante recuperarla, sería bastante bueno. Si lo vemos en diario, ahora, vamos a pasar a diario, vemos que la vela de hoy, ¿vale? Nos abraza a todo lo que se hizo ayer, antes de ayer y el día anterior. Es decir, estos tres días, así un poquito... Mmm, empastados ¿vale? los estamos abrazando, eso es bueno ¿para qué? para lo que hablamos que sería interesante volver a atacar la zona de los 18-3 que es la zona que hemos atacado anteriormente, puede que luego haga un doble techo y nos vayamos o puede que la figura sea diferente, eso no lo sabemos, ¿vale? eso no lo sabe nadie, pero lo que creo que podemos esperar después de ver una vez la que abraza y después de ver cómo porque en cuatro horas no se ve tan claramente pero en una hora sí, hemos hecho un impulso bandera, impulso, bandera Estamos Haciendo ahora una bandera un poquito más decente Pues podrá hacer un siguiente impulso Porque en cuatro horas lo único que vemos es que hemos Hecho la subida y estamos haciendo ahora la bandera ¿Vale? Entonces estaba bien para poder Hacer un siguiente impulso Eso es lo que yo espero que haga, un siguiente impulso Y si salimos bien de esta zona Pues volver a tocar la zona de los 18 18, 300 que es lo que llegamos En el pico anterior Una vez que lleguemos Vamos a ver cómo está el mercado, vamos a ver qué pasa, vamos a ver en qué día pasa, porque esto es importante. Si nos deja, imaginaos que nos deja aquí en día viernes, joder, con el mercado un poco raro, pues uf, podremos esperar a lo mejor una caída. Eh, pero vamos a, vamos a ver cómo se va comportando. De momento no ha estado mal. Vemos también que en diario el volumen ha subido y todavía nos quedan dos horas. ¿Vale? entonces eso es bueno, no solamente ha subido el volumen y tenemos una vela verde, sino que abrazamos aterriz, vamos a ver cómo cerramos, que es lo importante y en base a eso, pues terminaremos de tomar una posible decisión para el día de mañana pero de momento no pinta tan malo como parecía eh, en Ethereum, tres cuartos de lo mismo un poquito más grande la vela un poquitito mejor que, que, que Bitcoin vela verde también en el Total Market abrazando también los días anteriores muy muy bien y la dominancia de Bitcoin se ha mantenido ahí, quietecita, muy suavemente, ¿vale? Es decir, ha subido tí tímidamente, ¿vale? con lo cual no le ha hecho demasiado daño a las altcoins, no les ha hecho mucha pupa. El dólar index, por su parte, pues ha se ha venido abajo con lo que ha pasado con el, con el yen, que le están dando alegría a la moneda japonesa y han dicho, mira, se acabó el rollo, vamos a, a hacer una política otra vez, imprimir de y esas cosas, y bueno, pues eh, las bolsas de japonesas han subido, vamos a darle alegría a, a tu macarena y y ya está, y bueno, pues es lo que han decidido y pues, de momento pues están haciéndole un poquito de pupita al dólar y ellos están bastante mejor por la parte de las altcoins, bueno, pues vemos poco sufrimiento, veis que todo esto solamente este cuadradito que tengo aquí es lo que está en rojo en el mercado y el resto está todo verde, por eso decía que ese puntito tan chiquitín de la dominancia de bitcoin quiere decir que pupa no se le ha hecho a las altcoins, al revés vale, al revés se han comportado bastante bien en el día de hoy. A pesar de que se ha ido más dinero a Bitcoin que a las altcoins, la subidita le ha sentado bastante bien al mercado. Por una parte, de bueno bueno los Ribery Gates subiendo. One Earth, pero que suban bastante más. Eh, One Earth, un uh, 15.66. Fijaros que ni siquiera ha llegado a la media de 200 vale, sí que ha llegado a tocar la EMA 20, perfecto, fantástico y empieza a intentar intentar rebotar vamos a ver si es capaz de rebotar yo en One Earth, vale, personalmente si vuelve a tocar la zona o se vuelve a acercar esta zona, sí que entraría aquí en cortos o soltaría, o yo, a ver, personalmente yo creo que lo que tenía que hacer ya lo ha he hecho pero si alguien quiere coger este rebote vale, bueno, pues eh, yo de los 0.008 no, no no me lo aguantaría, vale eh, bueno, RAD, Trias, Neblio también por aquí, rebotando un 9,45%, justo en la zona de la media de 200, pasando al precio a la derecha, bien, Badger, ANT, Cava, un 7% también, interesante, intentando buscar suelo, que está sufriendo bastante. Tenemos aquí también Mainframe, un 6,86, bien, después de esta subidina, bueno, está en la media de 200, rebote ha estado subiendo bastante a lo largo del día, pero claro, al final se desinfla en favor de Bitcoin. Los Axis contra el Titer, pues también buscando intentando buscar una zona de suelo que no terminan de, de aclararse. Y Compound también, un 6.27, con Waves también un 6.13, o sea que no ha estado mal el día, muchas buscando eso, pues un suelo, y a pesar de que, por ejemplo, Waves no ha hecho un mínimo eh, por debajo del anterior, pues el mercado no termina de, de cerrar. Tenemos unos días de con unos de cal y otra de arena, pero, al definitiva, en definitiva, no hace más que bajar las, las altcoins, ¿vale? Me Da igual con la que sea, no hace más que bajar. Aquí, por ejemplo, los axis que han roto la línea de tendencia, ¿vale? ¡Pum! Han vuelto a apoyarse, han hecho pullback. Vamos a ver si ahora es capaz de ir a por la media de 100. Eso es lo que hay que ir viendo. Eh, KNC, tres cuarta de lo mismo, es decir, están todas las altcoins sufriendo mucho, en general, y, bueno, pues... Eh, a unas más que otras, evidentemente, pero eh, aunque parece que hay rebotes, que tal, venga, que ya nos vamos, no, sigue, la cosa sigue bajando. ¿Y me, ¿Hasta cuándo? Vuelvo a repetir, creo que el mercado para entrar en altcoins es cuando el mercado en general y sobre todo bitcoin de, de señales de que la tendencia va a cambiar. Es cuando te vas a asegurar una entrada. Me explico por qué. Y me diréis, Joder, es que claro, las altcoins se ganan más y son más eh, feroces ¿no? a la hora de, de subir. Sí, estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero eh, vamos a irnos al final del eh, mercado bajista, ¿vale? del anterior ciclo bajista. Tuvimos una criptoprimavera, primavera, ¿vale? que para mí, esto es la criptoprimavera, esto es el arranque. Tuvimos su retroceso, lo bajé luego, vino el COVID, pero ya empezábamos a subir para hacer la subida ¿vale? del bull run. Lo que llamamos el, venga, el bull run. Todos los parrios, guas, vale. entonces Cojas esta subida o cojas esta otra subida. Me es indiferente cualquiera de las dos. Cuando tú ves que ya hay una ruptura dentro de la tendencia de mercado. Fijaros, ¿vale? Aquí hubo una ruptura clara. Este día fue un antes y un después. ¿Qué más te da? Pregunto. Si a partir de aquí Bitcoin subió... Un 165%. ¿Vale? Por un lado. Por otro lado, ya no, ya nos digo aquí, aquí, acá, el COVID no lo contamos, ¿vale? De aquí, el COVID, el, el, el, el COVID digo yo, el Bitcoin subió un, ¿cuánto llegó? Más o menos, bueno, un 400, un 500%. Si Bitcoin sube un 500%, ¿cuánto suben las altcoins? Sin necesidad de estar pegándonos en estas partes bajas. Digo, ¿eh? A mí llamarme, no sé, conservador, que esto es una locura de mercado. Creo que vale la pena decir, vamos a esperar un poquito. Vamos a esperar un poquito y a lo mejor resulta que no lo cojo desde aquí abajo, pero sí cojo un ciento y pico por ciento aquí. Y no lo cojo desde aquí abajo, pero cojo un, ciento y un 500% por ciento desde aquí. Eso en Bitcoin, en alguna altcoin... A lo mejor, hasta he ganado dinero. A lo mejor, ¿eh? Y con mucho menos riesgo. Yo os lo digo por si lo queréis utilizar así, ¿eh? Yo, cada uno que haga lo que quiera. Arexa. En fin. Bien. Vamos a terminar con Bitcoin. Eh, tampoco es cuestión de enrollarse demasiado, que si no, como me dice, eh, es un pesado. El viejo este. Oh, vale, pues soy un pesado. En fin. En una hora Bitcoin sigue intentando hacer una, hora, una horita verde. Si rompe estos cierres que hay aquí, 1918, perdón, 16.000, joder, 16.918, pues podremos intentar e, ir allá a, la, a nuestra línea roja y a los máximos que nos han marcado en esta, en esta zonita. Estaría bastante bien y completaría un poquito el impulso. Estaros muy atentos porque, bueno, que esté haciendo estos dientes de sierra en la parte por encima del 50% es bueno, pero que necesitamos que en cuatro horas ¿vale? atraviese esta zona del 50% R6. Eso es lo que, lo que estamos buscando. Que en cualquier momento puede tener una caída, más o menos creo que a la zona de los 16.675, ¿vale? que son todos estos apoyos que hay aquí, ¿veis? ¿Vale? Apoyo, apoyo, apoyo, apoyo, apoyo, pues puede venir, apoyarse aquí, buscar un nuevo mínimo ascendente y luego buscar un máximo ascendente podría ser perfectamente, ¿vale? Entonces, bueno, estaros atentos con eso y, como digo siempre, invertir con mucha cotela, guardar liquidez para cuando hay oportunidades que las va a haber y que la paciencia os acompañe. ¡Chao, chao!